¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta nueva entrega, que sobre todo esta semana está dedicado a dar, eh, si se quiere, un poquito más de explicaciones de qué si sí es coaching, de qué se trata una conversación de coaching, qué pasa dentro de una conversación de coaching, qué te pasa si vos pedís coaching. ¿sí? Entonces, para traer un poquito más de claridad sobre qué si sí es coaching, en este caso les comparto una frase que define un poquito más o trae un poquito más de claridad de lo que si sí es coaching y es la siguiente, es que si es coaching, si es un espacio para facilitar el autodescubrimiento de oportunidades de mejora. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo como coach te voy a acompañar mediante preguntas o te voy a ayudar de alguna forma. Cuando digo ayuda no significa que yo te diga las cosas ni yo te diga qué hacer ni qué no hacer o te dé indicaciones. Es yo mediante preguntas que van a estar dirigidas y tienen un propósito en particular. Y todas estas preguntas es para que, justamente, para facilitar que vos descubras lo que necesitas, que vos descubras lo que ya tenés y que posiblemente no lo, estés, eh, no lo tengas como muy presente y por eso no lo estás como aprovechando, no lo estás utilizando. ¿Para qué? Para generar nuevos espacios, nuevas oportunidades. ¿Para qué? Estas nuevas oportunidades también. Para mejorar. Entonces son una conversación o son conversaciones donde yo como coach, Acompaño a mis clientes a, o sea, les facilito un espacio, le facilito una conversación, un tiempo donde el autodescubrimiento es como si se quiere el pilar fundamental y desde ese autodescubrimiento los clientes, vos o cualquiera de mis clientes, comienzan a generarse oportunidades de mejora, oportunidades para mejorar lo que se está pasando ahora y acercarse o incluso Obtener, lograr, alcanzar ese futuro o eso que están queriendo eh, lograr, que están queriendo obtener, que ese futuro que quieren conseguir o esa mejora que quieren lograr. Entonces, para resumir, ¿qué sí es coaching? Sí es un espacio para facilitar el autodescubrimiento de oportunidades de mejora. Así que espero que esta nueva entrega, esta nueva explicación, te haya servido, te haya sido útil para que te quede un poquito más en claro sobre qué sí es coaching. Y también te invito a que te animes, pidas coaching, tengas sesión de coaching, tengas una sesión de coaching, tengas una conversación de coaching. ¿Para qué? Para que descubras las nuevas oportunidades para poder mejorar lo que querés mejorar. Así que, te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!